Buenos días a todo el mundo. Eh, el motivo por el que una compañera y yo hemos presentado un documento exclusivamente de organización es porque estamos completamente eh, seguros de que la mayoría de los que estamos aquí compartimos el fondo, la Andalucía que queremos, y discrepamos en cómo conseguir ese objetivo. Es que... <ríe> es el derecho, funciona el derecho, Caballo, gracias, no el derecho, normal. derecho normal. ¿Ahora se me escucha mejor? Vale, es que... Eh, lo que decía, eh, hemos presentado este documento porque estamos convencidos de que todos los que estamos aquí presentes compartimos el fondo, la idea, la Andalucía que queremos y discrepamos en cómo conseguir ese objetivo. Y eso es así eh, porque... Eh, perdona. Eh, eso es así porque aquí no hay ningún enemigo. Y esto creo que es algo fundamental y que a veces no se hace el hincapié que debería. Somos muchos compañeros, cada uno con sus tesis políticas, cada uno de su padre y su madre. Por suerte no al estilo de Pablo Casado. Pero lo importante es que tenemos un mismo objetivo común. Y esto creo que es lo que nos debe hacer reflexionar. Y con esto quiero haceros dos preguntas. A día de hoy, el gobierno de la Junta de Andalucía con las tres derechas al frente está tambaleándose por nuestra acción desde la oposición, y otro escenario, si se convocasen elecciones en Andalucía a día de hoy estamos en disposición de ganar la Junta, yo creo que la respuesta la conocemos todos y esa respuesta nos debería hacer reflexionar, porque este Podemos a día de hoy no le sirve a la gente que lo está pasando mal en Andalucía y creo que por consiguiente no nos debería servir a nosotros, podemos emborracharnos de autocomplacencia, hartarnos de aplaudirnos a nosotros mismos, pero si no salimos del bucle Paulo Coelho, no cambiará nada. Podemos soñar muy fuerte una Andalucía más justa, una Andalucía igualitaria, una Andalucía soberana, pero si eso no se traduce en cambios reales, ¿para qué hemos entrado en política? Creo que la política también es asumir los errores cuando toca. Con esto hemos planteado un documento con tres fundamentales. Queremos primero resolver la desorganización permanente. Después... Queremos, y creemos que es necesario y fundamental democratizar los territorios, que haya mecanismos democráticos en los territorios. Y que la transparencia no sea de mentirijillas. Este documento quiere revertir la tendencia a encoger de nuestra organización. Cada vez tenemos una organización más pequeña. Y eso es insostenible. Decían algunos compañeros, un pie en las instituciones y miren las calles. Pero es que yo aquí no cuento ni 500 pies. La organización de esta conferencia es un ejemplo... Un buen ejemplo de que hace falta otra forma de hacer Podemos Andalucía. Una forma que nos permita ganar la Junta, que nos permita cambiar la vida de los andaluces. Que es el único motivo por el que todos los que estamos aquí nos metimos en este berenjenal. Y solo así tendrá sentido. Simplemente esperamos que con este documento podamos enriquecer y que sea un punto de partida para mejorar la Tercera Asamblea Andaluza y que lleguemos con este barco al objetivo que nos hemos marcado que es transformar la vida de los andaluces y las andaluzas. Muchas gracias.